Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos acá con Graciela Muñoz. Un gusto grande, ya saben, pero se lo vuelvo a repetir. Ella escribe sobre cine en la hora de Urlinga, en el papel y en la web y la enganché y ahora la tengo acá en el, en el video. Este, además, es afín porque ella enseña guión cinematográfico y todo ese tipo de cosas. Me, yo entendí mal o vas a hablar sobre cine clásico el cine negro contar un poco a la gente Buenas, ¿qué tal? y ¿Cómo andan todos y todas? y todes? Bueno eh, Sí, la idea es eh, Arrancar un poco de, Desde esa parte del cine Que Que todos vemos Y que todos pensamos Cuando nos metemos en una sala de cine O ponemos play para ver una peli Damos permiso A que nos engañen A que nos cuenten todo lo que quieran y les vamos a creer Entonces hay muchos mecanismos que se relacionan justamente con el guión Para hacer de esa peli algo verosímil ¿Qué es verosímil? Verosímil es cuando nos creemos algo que nos cuentan como si fuera verdadero Que es totalmente lo opuesto a lo verdadero o a lo, a lo, a lo creíble Pero estamos ahí metidos en esa historia, nos embarcamos y nos la creemos toda de punta a punta bueno, entonces el cine clásico eh, vamos a poner un ejemplo, el halcón, el halcón maltés que es cine negro el cine negro es de los años 40, 50 y posguerra, años de, después de la depresión del 30 entonces en esos años eh, era el cine blanco y negro y eh, había una particularidad eh, que era eh, cine, cine de, de, de ampones de detectives eh, siempre había asesinatos robos y había que había que investigarlo siempre había un investigador bueno en el Al Mantes, Humphrey Bogart es el protagonista y es el detective y qué ocurre en este en esta peli hay un elemento que va a hacer eh, caminar la trama va a hacer que la acción ocurra la acción no es que dos personajes se agarran a las piñas y ah, hay una acción y después corren, se persiguen. La acción es que va la trama va eh, aumentando, va aumentando la tensión, se van, eh, se van agregando intrigas y todo va hacia un punto que es el clímax, se llama clímax, y que desde, hay, luego desde, en ese punto llega la mayor tensión y luego es el desenlace de la peli. Bueno, esto lo... Esta es la fabricación del engaño que se produce eh, en, en el cine y también en la literatura. Eh, bueno, hay un elemento que se llama MacGuffin, que es este elemento que va a llevar la trama hasta, hasta su punto culmine. Este, bueno, viene de la literatura y Hitchcock... Eh, más bien un guionista de Hitchcock, fue el que le puso el nombre, de McGuffin, que no, no es una patita de pollo de McDonald's, pero se llama así, y resulta que es un elemento dentro de la trama de la peli que en los, en los primeros 15 minutos, que es la, la, el primer acto de las pelis, te lo ponen, te lo ponen ahí y vos entras así, de cabeza y te lo crees y vas a seguir esa atención hacia el final y bueno, acá es un halcón maltés que, que es un, un halcón con muchos rubíes, esmeraldas no sé no me acuerdo bien qué, qué eran incrustadas y que eh, parece que es un tributo que los caballeros de Malta lo pagaron a la isla del rey Carlos I de España entonces eh, ese, ese monolito, pongámosle es el que va a llevar la trama hacia... que va a conducir la acción, digamos. Y bueno, entonces quería relacionar esta peli del cine negro con otra peli del cine negro más actual, más de... de... ay, no me sale la palabra... de tributo, que es Pulp Fiction. Que es una película de, de Tarantino, que por ahí bueno, eh, mi generación conoce mucho a Tarantino, pero no sé las anteriores o las posteriores porque es un cine de los 90 y, y bueno, la, la traducción es Tiempos Violentos y Pulp era una, una revista que eh, en Estados Unidos que tenía así mucha violencia y mucha... Eh, bueno, eso, violencia y, y bueno, esta peli es una peli estadounidense, la, la de o las dos son estadounidenses, ¿no? Pero Pulp Fiction es de los 90, de, de Tarantino. Tarantino era una persona que se dedicó a ver, tenía un videoclub y vio muchas pelis. O sea, veía millones, millones, millones, millones de pelis. Es un capo, sabe todo de cine. Y bueno, se dedicó después a, a dirigir cine. ¿Y eh, qué, veía? Todas, qué veía? ¿Todas películas violentas? Todo, todo. Es un... <risa> todo lo que pasaba por el videoclub lo veía. Es un capo, él eh, se centra mucho en el cine en el western y en el, en el cine chino-japonés, eh, entonces el cine de artes marciales, que luego, eh, bueno, acá en Pulp Fiction no se ve mucho, pero sí se ve en... en... ¡Ay, se me fue el nombre de la peli! Bueno... Eh... Me sale. La Yo, de la de la de ya va, venir, ya va a venir ya va a y ya va a venir, la va Algunas salir. Que de la es una persona, es una persona conocida y me vienen a la una la memoria algunas películas que, este, que te sorprenden. De, este, de repente vienen cuatro en una me acuerdo de una camionetita en una home no sé cuánto por el desierto y termina motor en un bar en un motor home todo tranqui más o menos pues o seas qué puede llegar a pasar y termina con desastre total kill bill era la peli la peli de, de así, la, la, la icónica de artes marciales de bueno que todo el tiempo está o sea todo lo que está en la peli está relacionado a películas eh, de, de espadachines y de, de, de oriente o sea, todo, Toda la peli refiere a, pelis de, a clásicos de oriente de ese, de ese tipo de cine y, y bueno, en esa peli están John Travolta, Uma, Thur Uma Thurman, eh, Samuel Jackson, Bruce Willis o sea, gente muy, muy zarpada Y bueno, y, y en esta peli, el, este MacGuffin eh, en un momento es un reloj de oro que también mueve la, mueve la escena eh, y bueno, son, son eh, tres situaciones distintas que se van intercambiando la, la peli no sigue una, una linealidad temporal como si se sigue en, en el alcohol maltés que ocurre todo en, en tiempo y espacio correlativo y or, ordenado acá van salpicando en tre, con tres historias distintas eh, y bueno, es... Eh, el cine negro tradicional era como esto, que, los que nos, el engaño que nos hacían creer era todo muy ordenado y acá eh, Tarantino es como, patea el tablero y pone por ejemplo a dos gángster hablando de una hamburguesa de McDonald's y comparándola con, con otras cosas y, eh, o sea, los, los, los tipos duros, recios que van y matan a de repente están hablando de cualquier cosa porque es la vida misma, o sea, entonces... Eh, eso es, es una, un hallazgo genial que solo Tarantino lo pudo hacer y lo hizo. Aparte, eh. disculpa, aparte eh, como televidente, a mí eh, me pasa cuando yo veo esas escenas o las he visto, es como que te está haciendo la previa, como diciendo, es la, es la paz que antecede a la tormenta, ¿viste? Vos si están hablando no. de cualquier cosa, decís, uy, esto se va a pudrir mal, va a salir para cualquier lado se pudre y se pudre y bueno, tiene mucho humor y mucha ironía eh, y bueno, lo, los diálogos esto, que a, a su vez eh, los diálogos son eh, que están hablando de algo muy cotidiano pero también la manera que se, que se dan los diálogos eh, están totalmente estilizados, es como que tienen eh, mucho trabajo mucho trabajo encima así que bueno, esto si sí pueden ver un poco de cine clásico, aparte de todo lo que nos proponen las las nuevas pantallas, nunca viene mal. Yo la otra vez estaba con mis sobrinos y mi hijo y, y no sé por qué empezó a... Mi, uno de mis sobrinos quería cortar algo, me acuerdo una torta vuelvo y agarro una cuchilla y mi, mi, mi mamá no. ¿qué? Entonces, les digo, les digo, parecen parecen psicosis y me miraron todos, ¿no? Entonces, eh, porque todos, no, anda, deja que no sé qué, y Entonces les conté.. Y claro, ellos ven a, eh, la escena de psicosis, la ven en Los Simpsons, la ven en montones de cosas y no tenían ni idea de dónde sale eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, tampoco le, les conté a quién mataba el protagonista de psicosis porque no daba, pero, pero bueno, que supieran que había una, una escena de una peli muy de Hitchcock muy reconocida, que era psicosis, muy muy conocida por, por los clásicos, y que después esto, se reversionan las cosas o aparecen partes de y no sabemos de dónde salen y por ahí nos perdemos esa ese enlace a otra cosa por no conocer. Entonces que está bueno conocer también un poco de, de los clásicos y de las cosas de dónde sale también la inspiración, porque tener esa esa genialidad, esa inspiración, por ahí no la no está, no ocurre todos los días. Y después vamos refiriéndonos a esos hitos de, de, de, de inspiración o de cosas creativas muy zarpadas, entonces bueno, conocerlas no viene de mal. Así y además, es. hasta quizá te pueda salvar la vida por de repente, qué sé yo. Vas a un hotel en invierno, en la montaña, y ves que tu pareja agarra un hacha y vos decís, eso lo no viene de resplandor. Tal cual. Sí. No, y se, se, se recordaban del sonidito, ¿viste? Porque además es típico, ching, chin chin chin. Claro. Chin, chin, chin. claro. Sí. Terrible. Graciela, muchísimas gracias, este, nos vemos la próxima semana, esperamos que ella nos tire una punta sobre el cine, viste que se va, se va relajando, se va sonriendo, este, se va amigando así con la, con la cámara, cosa que agradecemos mucho, y además ella tiene un mundo adentro eh, sobre la cuestión cinematográfica que es inmenso, y eso es lo que yo intento poner acá y que ustedes puedan disfrutar. Muchísimas gracias Graciela, despedite de tu gente acá que, que te mira. Muchas gracias por el momento compartido y que tengan buena semana y cuídense mucho. Hasta luego.